A veces para eso no puedo darle fin Cinco dos y mi droga me juzgan en su elixir Somos tal para cual le dimos sin parar uh, uh. Yeah. Y tú me entiendes Mami, tú puesta por mí Mándame la UI, que me crucé todo por ti Puesto por ti, puesta por mí manda única y caigo, mami Me cruce todo, te quito el mao, Prendemos la disco, prendemos la voz Hay un par de babies que me están texteando Pero no lo entiendo, no te dan el rango niveles como tú, todavía no andas bloqueado No usa Pandora y que la te la han sobrado Elixir, somos tal para cual, le di más sin parar Y tú me tienes envuelto en tu piel, en tu pecho Tranquila, palabras sobran y nuestros cuerpos fluyendo De tu boca diciendo, esta es la última cena no. Debajo de aquella pelea, puesto pa' ti, puesta pa' mí. Mándala la un y caigo mamí. Me cruje todo, te quito el mao. Prendemos la disco, prendemos la voz Puesto pa' ti, puesta pa' mí.